Debe. Nadie dijo nada. Esperen el análisis. Pero, Pero nadie cara. dijo nada. ¿Y por qué acuerdan, te... ¿Y por qué esperen el análisis. Que hay, hay que gente el... que le vamos a dar pena. El polvillo de Sahara. Ha puesto eh, sí. brumosa. Sí, la, la la, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Aquí hubo gente que dijo que eh, León estaba arriba. Cojan ahí. Hoy señala que Luis Abinader. Candidato presidencial no de del Partido re Revolucionario no, Moderno, PRM, la grabación, la grabación, la grabación, por favor, déjenme no, hacer el programa. Ustedes, no? <risa> Partido Revolucionario Moderno, PRM, está puntero y ganará en primera vuelta las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio. Del segmento de la población que cree que habrá un ganador en la primera vuelta en estas elecciones, el 55% cree que será Luis Abinader, un 36% cree... ...que será Castillo y para un 2.5% será... ...Leonel Fernández Rivera revela la encuesta Gallup... ...en caso de que haya una segunda vuelta... ...Luis Abinader también ganaría las elecciones... ...pero ese es ese diferente a la que yo estoy leyendo aquí... ...claro porque sí, ponen que, un 8 y en el otro dice que un 15, yeah. eh, es un 15 Leonel... ...de acuerdo a los resultados... De, acuer, ...de acuerdo a los resultados de esta Gallup... Hoy, un 38% de la población dice que de producirse una segunda vuelta votaría por Abinader, un 34,7% por Castillo y un 17% por Leonel Fernández. O sea, ahí estamos hablando de la anterior encuesta Galo primero. Sí. Los números mayo, que di en primero. Señor, sí. la de mayo. Exacto, esa es la anterior encuesta Galo y ahora está lo que le estoy dando son los números de la actual. No, no. Eh, eh, lo que te está diciendo ahí, Amado, es. Que si, sí, de, no, de no haber bueno, una... ver vamos una... para que tú hagas el análisis Sí, ahorita. porque se está hablando de una segunda vuelta. Pero es lo uh -huh. que él está leyendo. Ok, ok. Para Abinader, votaría el 90% de los simpatizantes del, <risa> del PRM, el 13% de los que prefieren al PRSC, o sea, el Partido Reformista, el 12% de los que vinculan al PRD y el 8% de los que simpatizan por el PLD y la Fuerza del Pueblo. Eso es, en caso de que tengamos una segunda vuelta, aquellos simpatizantes de otro partido en esas proporciones... Ah, entonces lo que está ahí en pantalla votarían, es por la segunda vuelta. Votarían Exacto. votarían eh, de esa manera por el candidato del PRM. Eh, la producción por, fue muy consciente. Por Gonzalo sufragarían el 88% y 77% de los que se inclinan por el PRD y el PLD respectivamente. El 59% de los Ay, que simpatizan no por el Partido Reformista votaría por Gonzalo y el 2% de los que favorecen a la Fuerza del Pueblo. Bueno. El 85% de los que simpatizan por las Fuerzas del Pueblo votarían por Fernández, así como el 27% de los que se inclinan por el Partido Reformista y el 10% de los que dicen se adhieren al PLD. Según Gallup, Gallup hoy, Abinader ganaría en dos escenarios frente a Castillo. Un 55.8% votaría por Abinader y un 39.4% por Castillo. Mientras que frente a Fernández por Abinader votaría un 59.8% y por el expresidente un 30.6%. Si los candidatos fueran Fernández y Castillo, un 45.8% lo haría por Castillo y un 38% por Leonel Fernández. Esta es toda la información que tenemos sobre la encuesta Gallup. La encuesta Gallup, entonces, vamos a ver Los números son 55, 36, 55 eh, Luis Abinader, 36 Castillo, Gonzalo Castillo Y 2.5 para Leonel Fernández Esa es la esa es el, la encuesta, vamos a ver Vamos a ver jóvenes, Francis te toca Francis, adelante ¿Eh? Lo que pasa es que me estoy llevando de la posición, por eso me quedé. ¿Eso ¡Bien! ¡Soy yo! Ah, bueno. Fulvio. Sí, yo, yo. Fulvio. Fulvio, Fulvio. Eso. Ah, soy yo. Bueno, la encuesta Galu Pero creó una buena. El, sí. el guión, Creó una buena expectativa eh, a nivel nacional hace dos semanas, creando expectativas. Siempre la gente la, la espera. Hay otras encuestas que también son esperadas, que es la sí, PEN y la Grisban que vienen esta semana, una de ellas que viene de la embajada. Bien, esta encuesta Galo a mí no me sorprende, porque a diario estamos viviendo lo que está sucediendo. Eh, nosotros estamos agotados, cansados de juramentar personas. Fue hasta el 16 de, de este mes que se hizo ese trabajo eh, presencial a nivel nacional y lo que ha pasado en esta última semana, totalmente cambian esos números todavía más a favor. El pueblo ya eh, tomó una decisión. Y es importante resaltar que hay un por ciento de los que se dicen ser eh, de, del PRD que votaría por Luis Abinader y otro por ciento de los que se dicen ser reformistas cercano al, al 35% que un 27% de los PRDistas y un 35% de los reformistas que votaría por Luis Abinader lo que indica una unión de resultados al momento de ejercer su derecho al voto y dije que no me sorprende porque fuera de fanatismo, fuera de pasión lo que uno ve en la calle, lo que uno siente como ser humano tantos años de trabajo, dan una percepción. Esta es la intención de voto. Ahora bien, un mensaje que yo quiero darle desde esta tribuna, que me concede Dios y Telenor, decirle que no se duerman los laureles, que no se llenen de triunfalismo, hay que continuar trabajando día a día, sol a sol, continúen su trabajo tesonero, continúen su trabajo eh, de responsabilidad frente al elector. Este es mi mensaje. Y Dios mediante aquí en República Dominicana habrá un cambio real. Bien, Carolina. Bien, la verdad es que una de las cosas que nos sorprende y que en otro momento pues lo hemos resaltado acá, es la diferencia en los resultados. Eh, nosotros tenemos tres encuestas avaladas por la Junta Central Electoral y nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo es posible que haya una disparidad tan grande entre los resultados de una y otra? ¿Cuáles son los mecanismos que realizan? Nosotros hemos visto esta guerra de encuestas, como es que le hemos llamado, eh, que salen cada día, donde, por ejemplo, una de las que tenemos acá, Sigma 2, da a Gonzalo Castillo con un 43%, por encima de Luis Abinader, que tiene un 40%. A la espera estaba todo el país eh, de la Galup donde los resultados son totalmente diferentes y es lo que hemos visto en las diferentes eh, presentaciones de, de resultados de las encuestadoras en la República Dominicana. Ciertamente, la Galup goza con un nivel de credibilidad importante y por eso la espera de la misma. Eh, entendemos que... Estos resultados eh, se parecen mucho a una de las que tenemos por acá que, vamos a ver cuál fue la que los ofreció, la encuestadora Mercado donde daba a Abinader con un 55, a Gonzalo con un 33. Es la que más se asimila a esto, contrario a la de Sigma 2, Sigma 2 que es totalmente distinto. Mira la que más se asemeja. Asemeja, más se asemeja, ajá. Sí, la que más se asemeja. Y, y el llamado y la pregunta es, se supone que estos procesos o esta presentación de resultados debieran de ser transparentes, la Junta Central debiera de verificar que Hay lo me... otra Carolina, perdón para aportarte, sí, sí. que se asemejó mucho ¿Qué que, me... que, ¿Cuál? ¿Qué marca? es una encuesta eh, la ITM okay. que da 52.5 un punto de diferencia Entonces nosotros nos preguntamos desde acá, más allá de los resultados que, que es lo que nosotros queremos que se dé ciertamente en el proceso electoral, Plinio, nosotros Ok. Uh -huh. Nosotros nos preguntamos si el llamado es a la Junta Central Electoral y a la gente que sigue las encuestas y al público en general. Señores, se supone que hay mecanismos muy definidos para la realización de encuestas. Esto es un proceso científico y no es posible que esta eh, esta disparidad o esta, eh, esta distancia entre los datos, no es posible que suceda. La Junta debiera de fiscalizar esto. Cierro diciendo, eh, qué bueno eh, realmente que de alguna forma sea lo que nosotros buscamos. Eh, esto, estos resultados presentan lo que es el deseo de una parte importante de la población, señores, nosotros queremos cambio, no es posible que sigamos pues ya con un partido de gobierno que tiene 20 años en el poder, pero no solo se trata de cambio por cambiar, también estaremos vigilantes de cual sea que sea el accionar del partido entrante, no solo se trata de poner uno, de quitar uno para poner otro y debemos de estar muy claros con esto no es solo salir del PLD para que entre el PRM y que sigan las cosas iguales vamos nosotros a ver en los próximos días eh, qué suceda y que <risa> di continuarán diciendo las demás encuestas me parece que hay una que sale esta semana también salen dos más salen es dos más creo, creo. entonces estaremos bien pendientes la y vamos PEN a ver qué Greenberg. Ajá, la, Greenberg. La, la de la embajada. Sí, Greenberg. Bien, vamos a ver, Francis, eh, Bueno. A ver qué opinión tienes acerca de esto. Es interesante las encuestas y es interesante la forma en que se proyectan como primera plana y se le da un porcentaje al candidato Leonel Fernández de 8.6, que en una de las preguntas quedaría de esa forma, pero en casi todas daba un 15 y un 16%. No sé qué pretenden con en, eso. En la anterior de Galo daba un 15. <coughs> Entonces fue, fue, No, enfermo. pero en la, misma, en, en la misma en la que estaba leyendo Amado, no te habla del 8. Porque son preguntas que se, que se ajustan incluso. Cuando hablamos de que los que dicen ser peledeístas votarían un 70% por Gonzalo, por su candidato, pero en el, la otra, peledeístas que asemejan que Lionel votarían por un 15% de Lionel. Entonces, bájale a los 70, ese 15%. ¿Cuánto te da y cuánto sube Lionel en la intención del voto del peledeísta al antiguo líder? Pero tengo Llevar, que llevaría a un 30%. ¿Ese escenario es en caso de una segunda vuelta. No, no, no. Eso es cuando se habla de la intencionalidad de cada partido. Dice un 70% los peledeístas votarían por su partido. Pero dentro de ese mismo 30, dentro de ese mismo 70, aparecen en esa misma pregunta: ¿quiénes votarían, siendo PLDistas, por Leonel Fernández? Y sale un 14. Okay. Entonces tú subes de 15 a 30 a Leonel en ese escenario, contra Gonzalo, y él baja. Es decir, que con las encuestas solo producen, impactan y desmoralizan a simpatizantes que no comprenden estas cosas. Y eso busca un resultado político, y no está mal porque son estrategias. Es precisamente desmoralizar, y si tomamos en cuenta lo que hoy nos está planteando el Estado, y con una Junta Central como la que tenemos, es prácticamente, con un discurso de cierre como el que dijo Castaño, que da pena y vergüenza, de que votarán lo que se empadronaron. Como si se haya hecho algún trabajo de empadronamiento correcto cuando hay cientos de personas o miles de personas que viven en el exterior que han votado toda su vida allá y han regresado a estar en las mesas de origen aquí. Eso es posible. Solamente cuando hay una intención descabellada de producir un resultado que en las encuestas se está reflejando qué operaciones se están haciendo. Yo les digo a la gente. Seamos prudentes al entender y no nos des, y no nos y no nos desesperancemos. A los leonelistas, a la fuerza del pueblo. A la fuerza del pueblo y al país entero, porque eso desmoraliza también a, los de, a todo lo contrario. Y el que llama hoy a un teléfono de un empleado público no le va a decir por otro que no sea Castillo. Porque están amenazados. Bueno, es decir, que, el, que Leonel no, Fernández pues Este sigue trabajo con su, fue presencial, Francis. Perdón, sí. pero es que es que ellos saben que son encuestas y que son resultados que en su propia persona ellos no confían en que esa gente no le vendan el, el, la, información. El, la información. Bueno, gracias Francis. Yerjan. Bueno, eh, yo no acostumbro a desmeritar ninguna encuesta, yo simplemente analizo los resultados eh, porque yo trato de no apasionarme ¿verdad? con este tipo de... Me está apasionando de, tú a ¿Quiere que lo discutamos? Pero, no, pero, me, Francis, no, no, no. Mira, no, fran, no. Mira, fran, yo acabo de a... hablar. Para mentir. Pero, no, no. Porque... pero, Fran, si él no se ha no, referido a ti. O sea, yo no te he mencionado a ti, Fran. Pero lo estoy está siendo... como que nos apasionamos, lo por que estamos, favor, favor, estamos desmeritando. Espérate, yo no pero, me he Vamos a dejar que desarrolle el tema. si tú no permites que yo desarrolle mi idea, entonces no vas a poder entenderme. La comunicación fluye de esa manera. Y estoy casi desmeritando No, no, no. No tiene que haber. haber hablado de que sea. dije que de entender cuáles son las preguntas. Muchachos, más o menos. Claro. Adelante. Recapitulo, Israel, tomando el tiempo, ¿verdad? Eh, es cultura en la República Dominicana cuando una eh, encuesta sale que a quien le favorece la tome como, ¿verdad? Como, como, como, como ejemplo, ¿verdad? Y, y, y, la mejor del sí, la mejor del mundo. Pero cuando no te favorece, entonces la tomas como la peor del mundo de una vez dice, la vendieron, Fulano está cobrando. Pasó con la Marpen que de una vez sacaron una foto de, de, de Bernardo Vega y dijeron que estaba cobrando en el gobierno. Eso es natural. Eso es natural porque la pasión política lo desborda todo. Ahora bien, ¿por qué yo no desmerito esta encuesta? Sino porque hay que ir al análisis. Miren, la encuesta Gablo en el 2008 dijo que Leonel Fernández ganaría con un 51% frente a Miguel Vargas que tenía un 34%. ¿Y qué pasó? En los resultados del 16 de mayo de 2008, Lionel Fernández ganó con un 53% y Miguel Vargas con 40. una diferencia ahí como de 3, de 2 puntos con Lionel y de 5 puntos con Miguel Vargas. En el 2012, la GALU dijo que Danilo Medina ganaría con un 50.6% frente a Hipólito Mejía con un 44.6%. ¿Y qué pasó? Ganó Danilo Medina con un 51.2% y perdió Hipólito Mejía con un 46%. O sea, fueron datos reales los que ellos eh, eh, dieron. El, en el 16... Eh, la Galo dijo que Danilo ganaba con un 63% Lo dijo la Galo y eso de, despertó a los avisperos eh, Frente a Luis Abinader con un 29% ¿Y cómo terminaron los resultados? Danilo Medina con un 61.74% Y Luis Abinader con un 34.98% ¿Cómo tú vas a desmeditar algo así? Por ejemplo, ahora en marzo Qué dijo la Galo, que Luis Abinader tenía un 42, que Gonzalo tenía un 31 y Leonel un 15. No se puede, no se puede estar eh, eh, queriendo ahora desmeditar o favorecer una encuesta. Son, son estudios científicos. Ahora sí, lo que eso sí refleja es lo que nosotros veníamos diciendo aquí, que aquí mucha gente se ha equivocado eh, eh, en, en los, me refiero aquí en el país. Decían que Leonel estaba creciendo, creciendo, creciendo por encima de Gonzalo y que Leonel era el líder del PLD. ¿Y qué dice la Galo? Pero yo le digo, vamos a llevarnos de los números, y se analiza el número. Por lo visto, el Luis que ha, que ha estado creciendo, Luis Abinadera ha mantenido su ventaja, según esta encuesta, Luis, y Gonzalo Castillo ha ido creciendo, y Leonel Fernández ha ido bajando. Eso es lo que dicen los números de Galo, los cuales yo no estoy aquí en calidad moral para venir a desacreditar, o tampoco para venir a, a lavar esa, esa, esa encuesta. Son eh, estudios científicos que se hacen, una fotografía del momento, y ya los resultados dirán cuál encuesta fue la más acertada, eh, eh, a partir del día 5 de julio. Yo creo que son números que están ahí y que luego los lo compararemos con los resultados reales. Así que se trabaja es comparándolo con los resultados. Un aporte, Amado. Sí, adelante. Una <coughs> diferencia prácticamente de 18 puntos a dos semanas de las elecciones. 18 puntos implica prácticamente un millón de votos. Esa es. Y la última semana esos números han cambiado a favor. Eso es Mira, así. Hay algo que se da en la misma encuestadora cuando hace el análisis y establece que aunque tiene un buen porcentaje no se va en la primera vuelta. ¿Lo leyeron? en el mismo periódico y busca. Sí, sí. No sí. se va en la primera vuelta. Ellos, ellos, ellos crean un escenario de segunda y vuelta. Y no se va en la, en la lo primera que me, vuelta. Lo que me llama a, a, a suspicacia, incluso uh -huh. mi amado, es eh, que te dice que en primera vuelta eh, Luis Abinader tiene un 53 frente a un 35, pero que en segunda vuelta Luis Abinader tendría un 38 frente a un 34, o sea, lo pega más. Ah, lo pega ¿Por qué? Más. Porque son las preguntas las que, que la gente incluso hasta tiende cómo a, se manejaron las la gente hasta se puede confundir. Ah, sí. Y ¿sabes? tú sabes una cosa, que en un momento su intención del voto es con Luis, pero al mira, final dice, ¿quién mira, quiere que, tú gobier que mira, te gobierne? Y dice Lionel o, o dice eh, Gonzalo. Mira, yo no, creo, yo no creo en los números de Lionel en esta encuesta. Ni no, yo. No, no los creo. ¿Por qué? Bueno, mm -hmm. porque mm -hmm. definitivamente la realidad nos, nos golpea. Eh, independientemente de que mi querido amigo y compañero no quiera saber mucho de Leonel. No, no, no, no es un seguidor de Leonel. Pero él no dijo el nombre no, tuyo. No, Eso, eso es que Este escenario está... De allá le reconozco que dio un análisis muy importante el día pasado que colocaba a Leonel sí. en lo que era una buena ponderación pero, de gobierno, porque eso hay que reconocer. Re Desconocer el liderazgo de Leonel Fernández en este país es desconocer la historia o, o, o no querer admitir la historia reciente de la República Dominicana. Sí, pienso sí. que probablemente el manejo que se le dan a las encuestas, que todos sabemos que, américa, que tiene que ver con lo que ustedes américa. dijeron, que es el, el tema de las preguntas, cómo se manejan para obtener ah. un resultado aquí uh -huh. o allá, pienso que hay unos, unos numeritos eh, favorables a... A Luis y al propio, y al propio Gonzalo Castillo. Claro, la gente tiene que entender que Gonzalo, Gonzalo debió haber subido unos, unos puntos en los días que estuvo haciendo viajes, trayendo gente. Y, y dando pan y todo, toda esa cosa esto es un país de gente una que una campaña le gusta que populista le den. fuerte y no Señorita. ha impactado una campaña de, de, con un gran nivel de populismo claro, y no ha impactado como tiene, se ent, eso, pero no ha impactado como se entendía se supone que debió de subir más exacto o sea yo lo que es digo que no, es, debió, me ha, debió, debió, es que hay que analizar ni ha reempujado amado perdón es que ha avanza doctor espérate. un aporte sí, sí, sí. el voto duro del de PLD como partido sí, sí. es precisamente es Exacto. Sí. Pero hay un voto duro de Leonel Fernández dentro del PLD que va a salir el día de las elecciones. Sí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí. Que sea mucho, sea poco. Sí, sí, sí, cierto, cierto. cierto. Pero va a salir. Pero eso sí. está ahí consagrado dentro de... Se va a reflejar, Ellos lo reflejan. Que tienen temor a no expresarlo. Exactamente. Entonces, las encuestas miden un momento... Ojalá y que aquí el candidato que vaya a ganar se vaya en primera vuelta porque mira, sí. Sí. Te voy a decir una, a ti una cosa, eh, este país la, la, la, las, las elecciones son una fiesta de... de de mono, a rabazo. Entonces uno está en el medio. Amado, es desde de noviembre que, en, que en una, estamos. Una, la fiesta de los monos, que siempre termina a rabazo. No es ese, ese refrán, sí. Es desde de noviembre que estamos en elecciones acá, desde la primaria, uh, febrero, sí. dos <risa> veces octubre, en febrero, diciembre de, de octubre, octubre. pero bueno, tenemos casi pero un no año. Fue en fraude en lo de octubre. Claro. Fue fraude lo de octubre. Se ha dice que no. Fue hubo un mal manejo, hubo un mal manejo. Eso ah, no, no se discute. Estamos hablando okay. de elecciones. Ah, compáralo ahí. No del resultado, sino de las elecciones en sí. Entonces, es verdad, tenemos todo este <risa> El voto el electrónico fue efectivo. quizá lo bueno fuera que esto terminara aquí, ¿verdad? Y claro. que, que se vaya, se vaya en primera el que se va, vuelta. Se van, Aunque sea el penco. eh. Yo, yo, el que yo, se van. Se van. <risa> Aunque yo, sea el penco. <risa> <risa> yo, yo le digo lo siguiente a ustedes. Cuando se decía que Leonel se iba en primera vuelta. La gente de, de Leonel se sentía muy contento. Cuando se decía que Danilo se iba en primera vuelta, la gente de Danilo se sentía muy contento. Claro. Es natural. Y ahora dicen que Luis Abinader se va en primera sí. vuelta. Porque Ustedes la gente contenta. tiene que sentirse contento. Sí, sí, yo claro, estoy de acuerdo la gente con eso. Sentirse contento. Porque, por ejemplo, y para nosotros aquí no va a haber segunda vuelta. Porque es que el pueblo ha tomado una decisión. Señor, míreme la ojera a mí. Pero sin embargo, Fulvio. Sin, no no bueno, eh, sin embargo, Fulvio. Sin embargo, la segunda pulvo, vuelta. Déjenme decir que no vamos en la primera Miren, vuelta. Pero eso está bien. Eso está bien. Si sí es la voluntad del pueblo que así sea. Está Ahora bien. bien, en el 2016, cuando Galo dijo que Danilo ganaba con un 63% y ganó con un 61%. Luis Abinader todavía se está esperando a que reconozca el triunfo de, de, de, de Danilo Medina y eso dista mucho de, de, de ser un demócrata, eh, porque se supone que él, sabiendo los números que hoy van atención, a lavar, hubo, hoy van a coger eh, la misma eh, galo No, no, no, es que eh. pasaron oye, oye, demasiadas oye, oye, cosas. ¿Cómo le va a sacar galo? Bautista más votos que oyeme, la población que había en, en San Juan? Galo. Y el cañero en, en, en, en el oeste, sacar <risa> más puntos que la pero, cantidad oye, de pero, habitantes pero de Santo Como hicieron en el 9 de octubre. Es que eso no, lo cuestiona. La, La misma Galo que dijo en el 16 que Danilo ganaba eh, eh, con un 63 y ganó con 61, te está diciendo hoy que eh, Luis Abinader gana con 53. Entonces, antes era mala Póngale 54. Por eso que no se puede desacreditar. Queda muy poco, independientemente de que es un momento lo que miden las, las sí. encuestas, pero queda muy poco días para que ese Bien. momento, tomando en consideración también uh -huh. que es una de las encuestadoras que más se ha acercado a los números. No, hoy a, a, a 14 días. Hoy empieza claro. la pandemia del PLD, la recuperación de la miren, pandemia hoy. Son 14 días que uno tiene de recuperación. Sí, 14. Hoy empieza la recuperación de la miren, pandemia. No, no. el rebrote de la miren pandemia. Cuál mi miren cuál es mi preocupación. Miren cuál es mi preocupación con estas elecciones. La República Dominicana <ríe> tiene una serie de partidos, pero no, ninguno tiene ideología. Una ideología definida. Eh, que tú sepa, el bolsillo de bueno, la ideología. Que tú sepa, bueno, eh, eso eh, hay que superarlo. Exactamente. Este partido, si gana las elecciones, va a trabajar de esta forma porque su ideología... Nosotros ningún, nos ningún agregamos... Partido, ningún partido tiene una plataforma ideológica. A la socialdemócrata nos agregamos. ¿Igual que el PLD? Sí, sí, sí, sí. ¿Igual que el PLD? Sí. O sea, cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, ojalá y que ese cambio no sea para hacer lo mismo... Cometer los mismos claro. errores Estamos que, que cometió a el PLD bien. en su gobierno. Tú sabes, bueno, Amado. Entonces, yo pienso que lo que, lo, lo que ustedes tienen que garantizarle a este país es un cambio sustancial. Por lo menos que uno o dos temas importantísimos de la República Dominicana se han resuelto. Porque yo digo, sí, si sí. cada gobierno resuelve una o dos cosas, por ejemplo, una sí, o dos sí. cosas, Llegará un momento en que este país ya no tendrá esos problemas. Te compro eso. Sí, Entonces, eso es yo lo que pienso es eso. No importa quién gane, los, los claro. tres partidos principales tienen la misma ideología. Tiene la misma plataforma ideológica que es prácticamente no tener ninguna, sino el planteamiento de su, de, de, de su líder Ahora, fundamental. Ahora, o no, fundamental. Nosotros estamos frente al país a una realidad tal que estamos obligados a hacerlo bien. Si no lo hacemos Ojalá bien. Luis eso si no, lo, no, es que él lo piensa y lo expresa. Si no lo hacemos bien, nos van a sacar factura y a los tres meses vamos a hacer un gobierno viejo. Estamos obligados a, hacer a hacerlo. Bien. Ese, ese, ese. Y ese obligado. es el sentir de una parte importantísima claro. de la población, lo que yo Señores, decía, no es solo cambiar por cambiar, sí, o sea, no sí. es quitar uno y poner otro. Señores, aquí hay un problema. Aquí hay un bien. problema que uno nota que el, el partido de la liberación dominicana, sobre todo en estos últimos cuatro años, lo ha manejado con total con total desdeño. O sea, es como con la punta del pie, como dice regularmente sí, sí, el pueblo, sí, y es sí. el tema ecológico. Sí, sí, ¿Cómo sí, es posible? Sí, sí. Que ¿Cómo es posible que en una isla nosotros tengamos tantas dificultades con la ecología y la gente siga depredando el país? Saqueándolo. De, y y como, de, como dice Silvio Rodríguez, la ciudad se derrumba y yo cantaba Yo preguntaba. Entonces, amado. coger y nombrar a un bendito vendedor de yerbicida como ministro de, de, de Medio Ambiente, de medio ambiente. es un dislate, un disparate, una vagabundería. ¿Tú ¿Sabes por qué? Porque ese tipo no tiene conciencia ecológica. Claro, ¿Tú ves? Y la gente, la gente que por lo menos tiene algo, lo han sacado del la, ministerio. Y la corrupción Ahí está también. el caso de Víctor, de Víctor Almanza. Sí, lo sacaron, sí, sí. no lo echaron a patadas, porque es un técnico que es muy importante, pero muy lo, han, lo han relegado o sea, a un plano. Ver. Señor. Tenemos una llamadita. ¿Un es Oye, me lo han relegado a un plano donde no tienen favor, ahí. Tenemos una llamadita, buenos días. Adelante, buen día. Ese hombre no puede ganar elecciones aquí, manacorta corta ese. ¿Cuál, ¿Cuál es ese? Yo me la encuesta. Eh, eh, Gonzalo. Eh, ah, ese es el hombre de la encuesta. Eh, Gonzalo, Mi don, le presentamos las la encuestas hoy. Bueno, usted ya sí si le presentaron usted, Encuesta a usted. Usted debe comprender, es un hombre bruto para hablar y para todo. No es presa, no es presa. Ahí no hay forma Gracias, gracias. Él dice que Gonzalo no es un hombre para ganar. Ahí está Luis Abinader 53.7, 54. Gonzalo pero Castillo 35.5 sí. o 36. y Lionel Fernández si es por intelectualidad Lionel debería estar 8. en primer lugar 6. con sí. no porque Lionel es veneno, sí. veneno, no, veneno no ese ahí no, ese no porque tú pero hay una situación pero hay una situación que Lionel Fernández sale la... de un partido mayoritario pero están hablando de intelectualidad si fuera por intelectualidad entonces Sí es que, que no, estar en primer es lugar. No, lugar no, es bueno, no, los, no, los pueblos ganan los pueblos tienen los gobiernos que se merecen cuando voten. Si votan por, por eso, no, porque es, es, es que es que eso que no es que de estar de estar descalificando a una persona 7, 30, por, no no tendría, por ejemplo, lo, el, el hablar, señor, hablar, señores, pero, pero por Dios, cada quien, cada quien que quiera. Señores, lo Dios, pero Leonel ha sido tres veces. ideas. veces, de ideas. Señores, Leonel ha sido tres veces presidente, ha aportado mucho al país. Claro. Pero ya. No, claro, ahora son que las 7 y 40. Van a atacar, minutos. Pues ya no se pero pero mira, cuando tú dices que ha, también, sí, ha permitido que rechazo, mucho, pero ¿quiénes son los gente? que le ha permitido? El mismo grupo que hoy está en contra de él fueron pero los que, que se aprovecharon. Que vamos a no. Vamos exact, a ver, vamos a ver, Carolina son las 740. La infraestructura a esta hora, la de este país a esta hora quedan solo 20. Doble moral para un acontecimiento importante. Adelante. Amado Francis, las que... 7, 7 40 de la, la mañana. Apertura, <ríe> ¿Qué, qué, qué galo que ha dado Mira, duro. A, a las personas que nos están llamando a la tablet por WhatsApp, que nos llame de manera directa a ese celular que está ahí o que nos llame al canal, por favor.